Por mi parte hice cuatro equipos de trabajo y les puse niveles de acceso mezclados a sus integrantes para poder ver las cosas desde las perspectivas de ellos. Lo que haremos en este video entonces será responder a la pregunta ¿Qué es un plan de ejecución BIM? ¿Por qué necesitamos uno? Más o menos queríamos incluir en un BEP y ver lo que nos ofrece Plannerly en cuanto a la creación de planes de ejecución BIM. Así que vamos a verlo. Bueno, primero, lo primero, ¿qué es un plan de ejecución BIM o BEP y por qué lo necesitamos? Pues resulta que los BEP son documentos que definen la forma en la cual se abordará la ejecución del proyecto bajo procesos BIM. Por eso se llama plan de ejecución. Y es un documento que responde a las necesidades de un cliente sobre lo que espera obtener de una implementación BIM en su proyecto. En otras palabras, hagamos de cuenta que estamos en un proceso de licitación, por ejemplo. Entonces llega algún socio del proyecto que conoce un poco del tema y sabe que existe un proceso de trabajo colaborativo muy genial que le ahorra tiempo y dinero y que se llama Building Information Modeling. El socio hace un documento con lo que espera obtener de la implementación BIM en su proyecto, ya sea porque lo ha hecho él o haya contratado a un consultor para que le ayuden. Ese documento se llama EIR, que como todo en BIM son unas siglas que antes significaban Employer Information Requirements, pero ahora según la ISO 19650 significan Exchange Information Requirements o requisitos de intercambio de información. Ahora, el EIR contiene requisitos como los usos y objetivos BIM del modelo, las capacidades y entrenamiento que debe tener el equipo de trabajo proponente, cuáles son los softwares y en general la tecnología que se debe usar, o si hay libertad para escogerla, los estándares que se deberán utilizar, los requisitos del entorno común de datos, etcétera, etcétera. De hecho, la ISO 19650 ayuda con algunos datos mínimos que debe tener el EIR. Eso es algo que ya viene en Plannerly como una plantilla. Ahora, cuando el EIR ya está hecho, el socio libera el documento. Ese documento es lo que toman de base los proponentes para leerlo, entenderlo y dar respuesta con otro documento. Ese otro documento es el plan de ejecución BIM, o sea el BEP. Cuando los proponentes estén redactando el BEP, deben incluir información sobre cómo van a garantizar que se cumplan los usos BIM que busca el socio, el equipo de trabajo involucrado, los flujos de trabajo que se van a utilizar, la tecnología que tienen con todas sus especificaciones, cómo usarán los estándares que exige el socio, etcétera, etcétera. Realmente decir todo lo que debe incluir un BEP es prácticamente imposible porque como ya vimos depende de las exigencias del proyecto, por lo que es un documento claramente hecho a la medida. Ya después de eso, el socio lee las propuestas y contrata al proponente que mejor le parezca según la información del BEP. Ahora sí, ya tenemos claro qué es el BEP y en general qué debería contener. La cosa es entonces por qué lo necesitamos. Yo creo que en ese punto ya está claro por qué es necesario, pero por si las moscas. La razón es porque de cara al socio le da tranquilidad que está trabajando con un proponente capacitado. Y de cara al equipo de trabajo sirve como un documento de apoyo para saber qué es lo que requiere el proyecto y cómo lo van a hacer posible. Y pues en general siempre es una buena idea planear el trabajo para hacerlo más eficiente. Pilas que de hecho el BEP se vuelve un documento contractual, o sea que se debe cumplir sí o sí. Genial, perfecto, ahora sí, pam, pa' el. Aquí quedamos anteriormente, en los equipos de trabajo, pero ya podemos irnos al módulo plan. Lo primero que nos sale son las plantillas que podemos escoger, pero de eso vamos a hablar mejor en otro momento. Por ahora, iniciamos un plan vacío. Bueno, todo documento en Plannerly está basado en categorías y secciones. Y cuando hacemos una nueva sección, automáticamente se crea esa sección dentro de una categoría. Entonces, la categoría es como una agrupación de temas que hablan de lo mismo. Por ejemplo, se puede crear una categoría para hablar de los flujos de trabajo. Otra categoría para hablar de la tecnología que se usará. Otra categoría para hablar sobre el equipo de trabajo y su experiencia, etcétera, etcétera. Y las secciones vendrían a ser los temas individuales dentro de cada una de esas categorías. Particularmente, lo que quiero hacer es que esta nueva categoría se llame Introducción. Dentro de esa introducción, la primera sección será, por ejemplo, ¿Por qué BIM? Una nueva sección podría ser Nuestra experiencia en BIM, porque debemos recordar que el BEP es un documento que también está dirigido a gente externa al equipo de trabajo que estará implementando el proceso BIM. Y así, como esto, podríamos añadir nuevas secciones, como una sección para dar un concepto unificado sobre lo que es BIM. Otra sección para decir que es un plan de ejecución BIM. Y otra sección para mencionar las características de una buena implementación BIM. Si te das cuenta, a medida que añadimos secciones, Plannerly las numera automáticamente. Viéndolo bien, creo que me quedaron como un poco desorganizadas, pero menos mal podemos organizar las secciones. Las colapsamos y nos salen estos punticos al lado izquierdo de cada sección, por lo que no sería sino cuestión de reorganizarlo como queramos, arrastrando y soldando. Muy práctico. Por ahora, solo sería cuestión de empezar a documentar cada una de esas secciones. Entonces, expandimos la sección que queremos documentar y empezamos a escribir como si fuera un editor de texto cualquiera. Acá tenemos una serie de herramientas que nos permiten dar formato a la sección. Ya sabes, textos en negrita, cursivas, centrados, de diferentes colores para resaltar partes importantes, listas enumeradas, etcétera, etcétera. E incluso si damos Enter nos sale este más al lado izquierdo. Con él podremos añadir nuevas cosas como tablas, imágenes y videos. Así como el video de un tipo que se llama Juan Hoyos que explica de forma muy interesante qué es BIM y que podemos vincular a nuestro plan de ejecución BIM. Cualquier cambio que hagas se va guardando en la plataforma de manera automática, o sea que no hay posibilidad de perder información. Antes de terminar te quiero dar un pequeño tip, aquí en Revit tengo un modelo estructural y yo quiero que el equipo de modeladores pueda acceder a cierta documentación que está en Plannerly de forma directa por medio de este modelo. Ahora no existen plugins de Plannerly, pero sí existen URLs que podemos utilizar en Revit. La cosa entonces está en crear un nuevo parámetro tipo URL que contenga un enlace a Plannerly. Como sabrás, es una práctica muy común en Revit hacer un plano que sirva de vista de bienvenida. Entonces voy a hacer uso de eso para darle a entender al usuario inmediatamente ahora el proyecto que hay un plan de ejecución. Por aquí tengo una vista de bienvenida. Fea, pero no sirve. Lo que debemos hacer entonces es poner un texto que contenga un parámetro con el enlace a Plannerly. Puede haber diferentes formas de hacer eso, particularmente lo voy a hacer con anotaciones genéricas, por lo cual nos va a tocar crear una familia con la plantilla precisamente de anotaciones genéricas. Si no quieres hacerlo con familias, puedes hacerlo con la información del proyecto también. Acá simplemente voy a poner un texto que diga plan de ejecución BIM y otro texto en rojo que diga ver parámetros de instancia. Ahora, en las propiedades de esta anotación voy a hacer un nuevo parámetro de instancia, como dije en el texto rojo. Que se llame BEP y su tipo sea URL. Y simplemente aceptar. Podemos cargar esa anotación al proyecto y genial, falta solo poner el vínculo al documento. Si nos devolvemos a Plannerly, donde tenemos el plan de ejecución BIM, miremos que en cada sección aparece un icono con dos eslabones. Ese icono es precisamente para obtener la URL que nos lleva directamente a esa sección del documento. Para que el usuario de Revit llegue directo al comienzo, pues tomemos la URL de la primera sección. Y ya en Revit pegamos el enlace en el parámetro. De hecho, esto mismo lo podemos hacer con cualquier otro documento que hagamos en la plataforma y queramos referenciar en el modelo de Revit. Y pues obviamente, para que eso funcione, la persona que utilice el enlace a Planerly pues debe ser miembro del proyecto en la plataforma. Ahora, todo esto es algo normal que no tiene mucha ciencia, pero la cosa se empieza a volver mucho más interesante cuando sabemos que hay unos equipos con los cuales podemos empezar a trabajar. Podemos empezar a colaborar.